Es así, Tano, y este casco, aunque crean que me lo voy a poner, no, se lo voy a dar realmente a un gran piloto que tenemos en la provincia, Agustín Salazar, con quien ya estamos, ¿Qué es tan solo de las eras. Agustín, quédate en ese, porque sos piloto de motociclismo y realmente te está yendo muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, buenos días para todos. Bueno, yo tengo eh, 15 años. 15 años y ya has corrido un montón de carreras y te está yendo muy bien. Bueno, sí, la verdad que sí, estamos compitiendo a nivel eh, argentino y la, la verdad que nos ha ido bastante bien, así que venimos bien para lo que es este año. Bien, tienen una carrera ahora próximo, en mayo, digo, se estás preparando, ¿porque viajan a dónde? Eh, bueno, sí, no, nos estamos preparando a full, porque tenemos ahora el 15 de mayo una fecha en lo que es en la localidad de, de Neuquén, así que estamos a full ahí para, para lo que es esta fecha. Me decía Agustín, Tano, que la moto alcanza... ¿Qué kilometraje? Cuando vas, lo más rápido que vas. Y la moto alcanza entre unos 200 kilómetros por hora. Hay que correr, 200 kilómetros por hora. Eh, ¿Cómo empezó en vos el motociclismo? ¿Cómo te empezó a gustar? ¿Viene de familia? Y yo tengo familia, eh, tíos que han corrido en auto, o sea que siempre hemos estado en lo que es ese tema. Y eh, lo que es la moto, yo fui como el primero en la, en la familia y, y nada, comencé a correr desde a los 10 años comenzamos en lo que es óvalo, en tierra, y bueno, de ahí arrancó todo, y bueno, ahora estamos corriendo en lo que es velocidad, eh, y nos está yendo muy bien, así que estamos dándole a full para adelante, para ver si, se puede, si, puede, si podemos llegar a algo. Bien, tienen carrera ahora en mayo, tienen carrera también eh, ya junio. Exactamente, en junio tenemos otra fecha, en lo que es Termas de Río Hondo, y... Y bueno, después continúa el calendario, eh, estaremos corriendo en lo que es San Juan, Buenos Aires y en todo, todos los lugares del país. Digamos. Bien, Agustín, están necesitando también más sponsors, ¿no? Que los puedan ayudar, porque teniendo en cuenta que tienen gastos realmente considerables. Exactamente, eh, los gastos son muy altos, muy elevados, así que estamos buscando toda ayuda de cualquier marca, empresa, eh, una mínima ayuda, la verdad que nos sirve a nosotros un montón. Y nada, cualquier eh, marca o empresa que nos quiera ayudar me puede eh, contactar a mí eh, en mis redes sociales, como Agustín Salazar, así que nada, cualquier ayuda se lo eh, se, eh, para mí es una gran ayuda. Bien, Agustín, ¿qué cilindrada es la moto en la que corres? Eh, la moto con la que estoy corriendo ahora es, son, es de 300 centímetros cúbicos hay que correr, digo, con 15 años, la verdad que la velocidad que alcanzan, son muchos los pilotos, eh, de las eras para todo el país. Esperamos que te vaya muy bien, Agustín, en tu carrera, y bueno, esperamos que también se sumen sponsor, que es lo que siempre pedimos eh, para sumar al apoyo del deporte mendocino y del deporte argentino. Bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias a ustedes por, por darme este espacio en el canal, que me sirve mucho, la verdad. Y también quiero darle gracias a todos mis sponsors, que están todos acá. Están todos en la remera. Exactamente. Muchas gracias a ellos, que bueno, gracias a ellos es que yo puedo estar presente cada fecha. Y, y nada, vamos a darle, a darle para adelante. A darle para adelante. Repetir a los mendocinos cuándo vas a estar corriendo y si te pueden ver. Eh, voy a estar corriendo el 15 de mayo eh, en Uquén. Y pueden verla la carrera Teis Sport. Eh, es televisada por Teis Sport, así que si quieren verla y estar ahí dando, eh, apoyando. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Agustín, muchas gracias y el mejor de los éxitos te deseamos desde Hola Mendoza. No, muchas gracias a usted. Bueno, Agustín Salazar, gran piloto que tenemos, gran promesa. La verdad es que tiene un futuro, Tano, porque claro. le pregunté, digo, bueno, si está corriendo... Eh, en una cilindrada de tal magnitud, tiene que tener 19, 20 años. Pensaba yo, pero tiene tan solo 15 años, es de las heras, es un gran piloto, la viene rompiendo en las pistas y se va a presentar ahora en mayo, si lo pueden ver. 15 de mayo, ¿no? 15 de mayo, lo pueden ver entonces por Tays Sport. Tano va a estar muy linda la carrera, sin duda. Efectivamente, Pablo, muy joven, 15 años, no es habitual con esa edad corriendo en esa categoría. Gracias y saludos a Agustín.